de Premio Hit, Diamond La Mafia, representando República Dominicana, La Vega, estamos contentos. Hermano, hay una ola de nuevos artistas eh, que cantan un poco romanticón en YouTube, que dominan las tendencias y tú eres uno de ellos. ¿Cómo tú, cómo, cómo tú lo ves eh, en un futuro? ¿Tú crees que todavía no se ha dado el respeto como el que merecen? En realidad estamos nadando contra la corriente con lo que es la música comercial más romántica, pero gracias a Dios ya el público dominicano está aceptando la, la, eh, el tipo de música comercial ya que aquí eh, es un poco complicado, pero gracias a Dios todo está funcionando y gracias a la gente de República Dominicana por el apoyo. Crees que lo que aquí funciona eh, es el dembow o ustedes están demostrando que esa no es la única forma? Anteriormente pensaba que no, pero que era el dembow que dominaba, pero ya yo soy la prueba de que es así, con un tema casi a 10 millones de views, número en eh, los primeros lugares de la radio, los más escuchados, los 50 virales Spotify, quiere decir sí, que sí se puede.